vean el paso número 4 de su pantalla, aquí van a ver que les va a aparecer cuatro opciones y van a apretar la que ustedes consideren que es la respuesta correcta. Hay dos formatos, a veces aparece así, a veces aparece un cuadrote grandoto, bueno, cuatro cuadros grandotes en, sobre toda la pantalla del celular. Entonces, lo único que tienen que hacer es apretar el cuadro que consideren que es la, la respuesta correcta. Entonces, ¡Qué nervios! comenzamos. Empiece la batalla encarnizada. Y aprovechen que no está el, el campeón de la semana, bueno, el campeón del mes pasado, Juan Carlos. Sí, estoy, pero me voy a ir a la mitad. ¿Oh? ¿Quién fue Charles Messier? ¿Un abogado de la realeza? ¿Un habilidoso jinete de caballos? ¿Un cazador de cometas? ¿O las tres anteriores son correctas? ¡Qué nervios! <risa> Lástima que esto no tiene sonido, ¿sí no? Bueno, sí tiene, pero creo que no se escucha. Y, ay, de todo. casi todo. Vamos a ver el podio. Recuerden que entre más rápido, si dos contestan correcto o más, el que contestó más rápido gana más puntos. Entonces aquí Ángel va a la cabeza, le sigue a Laura, Gerardo, Pedro y Jorge. George. Vamos con la pregunta número dos. ¿Quién fue la primera persona después de Messier en localizar los 110 objetos en una noche? ¿Y en qué año? Ah, está bien difícil. Pero quien estudió, la va a tener fácil. ¿Fue Walter Martínez? ¿Fue Cassandra O'Connor? ¿O Gary Bradley? ¿O Jeffrey? Oh, y nada más cuatro latinaron. ¿Fue Jerry Ratley, en Arizona, en 1985, fue el primero que propuso que en una sola noche se podían observar todos los, los objetos Messier. Por supuesto en marzo, que es cuando se celebra el martes Messier. Vamos a ver si se movió, ya se movió completamente el podio. Ahora Pedro está a la cabeza, seguido por Berta, Jesús, Ángel y Areli. Vamos con la tercera. ¿Cuál fue el primer objeto Messier? ¿Cuál fue el primer objeto que Messier catalogó? ¿Cuál será? Andrómeda, Orión, Tuviéllades, Cangrejo. Pues tuvo que haber sido algo muy nebuloso, ¿no? Tal vez. ¡Ay! Siete latinaron, muy bien. Pues sí, fue la, la gran nebulosa del Cangrejo. M1. Y casi no hubo cambio. Chatito Wilbury es el escalador más alto. Marco, una pregunta, no aparezco en la lista y no, no llega mi respuesta. No apareces porque aquí están, aquí aparecen nada más los cinco primeros. Seguramente estás más abajo. No, pero no, este, pero he contestado la respuesta correcta, pero no aparezco. Ajá, porque no sé, las, las no sé personas por qué. te han ganado, o sea que se rápido. Aquí, aquí, en la pantalla aparecen solamente los cinco primeros. Ah, Probablemente ya. el sexto o séptimo. Cuando tú contestas, checa ahí, te aparece una, una nota que dice estás en séptimo lugar o estás detrás de tal. Como... Ahorita que, en no. lo, lo, no, ya. checas. pero tú no. estás. No, ya me voy, ya, ya me voy, no aparecí. Sale, o, no, mejor contesta para que salgas al, ah. a la luz. A ver, Pepito, si, si estás viendo si estás viendo sí, los resultados, este, abajo donde dice racha de respuestas, un círculo naranja, aparece un sí. campo sombreado, y luego ahí te dice, estás en tal lugar. Centésimo querer, lugar. ¿no? Sale, sale, ahorita lo, lo, lo, lo es, investigo bien. Lo que no quería, que más... Adelante. <risa> que siga la fiesta. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuántos objetos contiene el catálogo de Charles Messier? ¿Tiene 109, 110, 111 o no se sabe con certeza? Está bien difícil esa pregunta. A ver, ¿qué fue lo que contestaron? Y todos latinaron. Hubo uh, dos que no. Y el podio, intacto. Vamos con la siguiente. ¿Con qué número, Messier, está catalogado lo que ves dentro de la imagen? A ver. M31. Ah. M43. Espero que no, no digan. Ah. Ah. Sí, es que... <risa> <risa> Sí, es correcto. Pues, pues sí, sí, cayeron. Recuerden que en esa imagen hay tres objetos Messier. Sí, es correcto, sí. Uh -huh. A ver, no, leí, es... no leí todas las opciones posibles. Y Marta está on fire. Berta, perdón. ¿en dónde se celebrará el maratón Messier México este año? A ver, para los que ya se apuntaron, seguramente ya la tendrán fácil. Con nuestros amigos del Salto, en los espectaculares cielos del Berejel en todo latina. Muy bien. Esto muy bueno. siguiente. ¿En qué año terminó de conformar Charles Messier su catálogo, su famoso catálogo? 1781, ese está difícil. 1767, 50 o 89. ¿Y...? Hijo, Me de para cinco. atrás, no lo puedo arreglar. ¿Cómo? Me he para atrás, no lo puedo arreglar. No, ya no se puede. A ver, ¿quién cambió? Ya <risa> se movió todo. ¿En qué año? Pues si nació en el 30, en el 50 no pudo terminar su catálogo. Me equivoqué. <risa> bueno, hay otra oportunidad. Hay varias. 30. Messier descubrió todos los objetos de su catálogo. ¿Falso o verdadero? <risa> Falso. Sabemos que no, no fue el único que aportó a ese catálogo pues yo lo, primero lo ah, y todos, sí, bueno. <ríe> ¿cuántos cometas descubrió? <ríe> ¿cuántos cometas? ninguno murió antes de que apareciera uno. Solo conoció el Jale? ¿conoció 110? ¿o conoció 20? ¿cuál será la respuesta? Bien, conoció 20 Hay otros que manejan que fueron 13 Y ya se volvió a cambiar. Ángel está en primer lugar. Berta, Pedro, Jesús y Chatito Wilbury, que nos está dando tregua. ¿Cuál fue el primer trabajo de Charles Messier? ¿Acaso era dibujante de mapas geográficos y celestes? ¿O era asistente de un topógrafo famoso? Como recepcionista, recepcionista en un hotel, no, no, no. en el campo cuidando a los animales de su granja. Bien. La última. <ríe> no, era dibujante de mapas y dicen que era muy preciso. Bien, no hubo cambios. No, no lo no conocí, no conocí. Charles no conoció el cometa Halley, ¿verdadero o falso? y la respuesta es falso Sí lo conoció de hecho fue uno lo de los que estuvo esperando ahí más que nadie a su llegada y todo quedó inerte ¿qué motivó a Charles, a Charles Messier a tener que hacer un catálogo? ¿qué fue lo que lo motivó? La falta de una en aquellos tiempos, por una petición del rey Luis XV, porque confundían cometas y nebulosas por la mala calidad de los telescopios, o porque era parte de un proyecto de un observatorio. Bien, exactamente, porque en ese tiempo era muy mala la calidad de los telescopios y se confundían. Jesús pasa al tercer lugar, Pedro pasa al cuarto ¿Qué número en el catálogo es el objeto de la imagen? A ver... Ya estamos próximos al maratón. Y estas son las de cajón. Exactamente, las Pleiades M45. Berta, la cabeza nuevamente. Agustín tiene la racha de respuestas más alta con 3. A ver, ¿qué número de catálogo es este? Está copiando. <risa> ya la regué. Ese era el objetivo. <risa> M42 o M42 y 43 La mitad y la mitad. Cayó la mitad. En realidad de ahí hay dos, dos objetos, me cierro. Y bueno, todo sí, igualito en la punta. ¿Qué número en el catálogo es el objeto de la imagen? A ver. Ese es un cúmulo globular, muy viejo. Cuatro. En una constelación que llaman la e La pieza clave. Y. Muy bien, M13 en Hércules. Jorge, se acerca peligrosamente. Berta, no cede. Ve. A ver, ¿este, ¿cuál es? Es M88, no. M81, 9, M90 o M51. En todas las lavadoras. Lo, tiene esa, ese logotipo, el de dos galaxias, una engullendo a la otra, perfecto. M51, la galaxia Whirlpool. Y Berta nomás no cede. A ver este qué número de catálogo es. A ver, ahí se le ve como un jet de energía. Sí, créanle, le pique, me equivoqué. <ríe> <ríe> <ríe> duele bien, duele cuando uno <ríe> se equivoca. Sí. 87. M87. Mm. Y el chatito está en tercer lugar, pero como ya se tiene que ir en dos minutos, ya. Ah, ya ganó. <ríe> <Ay>. <ríe> Ah, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Qué número de catálogo es esta? ¿Será M32, M44, M20 o M95? Tiene así como una, como que está partido en tres, ¿no? Trífida. Exacto, M20. La, la, nebulosa de la... A ver, ¿qué, ¿qué pudieran decir sobre la nebulosa de la trífida? Alguien que nos pueda ilustrar es una nebulosa de absorción y de reflexión, de, reflexión. de emisión. De emisión. Uh -huh. Para los astrofotógrafos, esa se puede tomar muy bien con un, un, un filtro H-alfa. Y chatito ya está casi en la punta. Berta tiene do, dos... Tiene la racha de respuestas más alta con 7. A ver, ¿qué, qué número es? Qué, ¿Qué objeto me es este? En el centro se ve como que hay un planetita, ¿no? Es una remanente supernova. Ándale. Excelente, M57. Una nebulosa planetaria, que sabemos que planetario es porque pareciera que tiene un planetita, no tanto por, porque realmente lo sea, es una estrella que, que sus capas sí. se, se extendieron, remanente de supernova. Explotaron, de hecho. Y verte sigue a la cabeza. Vamos por las cuatro últimas. ¿Cuál es este objeto me cierro? que según esto los chinos lo registraron en 1054. M4, M3, M2, M1. Muy bien, la nebulosa del cangrejo, la que al principio mencionamos. Y no cede en terreno, nadie cede. Vamos con el siguiente objeto a ver esto, ¿qué es? Se ve como un sombrerito de movimiento naranja. ¿Será M102, M103, M5 o M104? Estuvo muy dividido. M104, la galaxia del sombrero. En Virgo. Ángel, ya pasó al segundo lugar. Berta, no se ni un milímetro. A ver, ¿y qué, qué número de catálogo es esta? Famosísima galaxia, muy vistosa. ¿Será M31? ¿Será que es otro ángulo de, de Andrómeda? ¿O será la galaxia del triángulo? Puede que sí. O M101, M100. ¿Y era M100? <ríe> Quedan dos preguntas para poder alcanzar a Bertita. ¿Qué número en el catálogo es esta imagen? ¿Será M22? ¿Será M27? M40 creo que es una doble. O M14. Muy bien. ¿Todos latinaron A ver, ¿cómo se llama esa nebulosa? ¿Es la de la manzana? ¿O dumbel? O... La Exacto. dumbel. Exacto, la dumbel. Sí, la, la macuerna. La Muy bien, conocedores. nebulosa este Nebulosa. Bumbel? yo no me acordé de momento. Están copiando, cómo no, pues así. ¿Quién está copiando? Pepe. Todos. <risa> oh. No se vale, ¿verdad? No. pues no, pues. Vamos por la última, a ver cuál es este objeto. Mm. A ver, para eso para los que son para los religiosos pilares de la creación. En la constelación de Águila, ¿no? Mm. Y muy bien, M16. Ahora sí, señoras y señores, vamos con el podio. Oh, el con el, lugar, en tercer lugar, chatito Wilbury, el que ya se iba a ir. segundo lugar, Ángel. Y en primerísimo lugar... Berta. Gracias, gracias. Berta. Gracias. Finalistas, Jesús González y Jorge. Gracias. Jacob. Felicidades, Bertita. Gracias. Hombre, te, te viste con todo, ¿eh? Ah, Qué bárbara. Gracias a ustedes. No, no. A ver si así me porto bien en el maratón. Sí, en el maratón ya estás bien puesta. No, desde, desde el principio, luego apartaste. Luego Muy bien. Ver, gracias. No, pues felicidades. Eh, Sigue aquí Juan Carlos. Está desmayado. Está desmayado. chatito. Bueno, los dos. Yo sí. El chato no. Sé. Chatito Wilbury. Bueno, pues pues esto sería eh, todo por el por parte de, de, de la trivia. Mar Marco, Marco, una pregunta. ¿Qué dice mal? No aparezco. A ver. No aparezco en la lista. Le apiqué a todas y ninguna apareció. Oh, yeah. Yo me hubiera llevado el primer lugar, pero. Ay, perdón. Cálmate, te Vamos a ir de todo, José. Le marqué le... a todas y ninguna. Yo voy a checar eso, voy a checar no, eso, porque no, yo cuando puse a entrar al, al, al Cajuc, me decía que algún... si era estudiante, que si era no sé qué, este, me pedía correo, me pedía teléfono, o sea, no, no, nunca lo pudimos activar, no sé qué le pasó. Es que entraste a otro, Juan Carlos, entraste a, a la primera página que aparecía y es la segunda. Ah, con... sí, estaba pidiendo correo, que si era estudiante, que si era... La vez pasada sí pude, porque la vez pasada, de hecho, no nos fue tan mal, pero ahorita sí ya no pudimos de plan. No, pero ni aparecía en la lista. No, por eso, ya cuando, ya, cuando, ya, cuando ya, ya, ya, ya llevan a la mitad y todavía no podíamos. Pues tiene razón, no apareciste no. ¿Pero por qué? No pagué si sí pagué. Ah. Es el cover. ah ¿no? Y mira, algún principio sí viste cuando, cuando me conecté, pero ya luego me borraste y dijiste, este no juega. No, no te borré. Este no juega. Sí, pues, José, sabías que les iba a ganar, ¿verdad? Por eso me. Sálvate, mi Me quitas. <risa> Y sin, sí. y sin catálogo a la mano y sí, ah. sin ya ciegas cara. sí, todos los demás tienen catálogo menos bueno hay, hay para va, la otra ¿de qué va? la próxima, ¿de qué va a ser el, Marco? él es el Messier ¿cuándo va a ser? la, la próxima, ¿de qué va a ser dijiste? sí ah, pues acepta sugerencias ahí tengo una lista, pero puedo dar prioridad a ver, a ver tú, Pepe, dinos... Vale, y cantenas de diferente. ¿De qué quieres que sea para que seas el más truche ese día? Ajá. Sí, hay que marcar, hay, hay que mandar sugerencias. Ah, bueno. Pero estuvo, estuvo padre, estuvo padre, ¿eh? Aunque no, Uy, sí, aunque, bueno. aunque no, aunque no me calificaron estuvo padre. Okay. Mira, ni aparezco, Marco, ¿por qué? Y estuvo Muy estuvo bueno. más complicado este, ¿eh? Que el de la semana, y si bueno, pagué mi pasado. Ah. Porque ahorita sí, con las sí, imágenes sí. No, estuvo, no estuvo tan fácil. Estuvo, estuvo uh -huh. mucho más fácil el primero. Sí. sí, el primero fue general. Este ya fue más... Sí. Ah, es que que fue sí. el primero? Sí. Perdón, yo no tuve oportunidad de asistir. El primero fue de cultura general. Ah, ok. Uh -huh. No, estuvo bien, estuvo bien. Fíjate, aquí estoy en el recuadro. pero pues no estoy en la lista, Marco. Ya cómo y... ¿Pero qué estás buscando? ¿Dónde lo buscas? No, te si, no te quiero necesito. decir aquí. No. Me pongo la del pueblo, Marquito, pero ponme. <risa> bueno. Algo que quieran bueno, comentar. Para la próxima semana, Sí, para el dentro de tres, de, de un mes. Sí. Ya ve que la sentencia es eh, cada mes. Entonces, para el siguiente mes. Sí. sí. Se aceptan propuestas, sobre todo a ti. Pepe Galindo para, sí. para ver qué, de qué va a ser el tema. Sí, está buena la dinámica esa, ¿eh? para muchos aprender bien. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan del Maratón Messier? Hola, buenas noches. En mi caso, sí, yo como soy nueva en todo esto, me gustaría sí. saber dónde puedo obtener información de, de justo de, de la trivia que ahorita, de todo lo que vimos de Messier. ¿Dónde puedes obtener información? Ah, ok. Ah, pues si gustas te la puedo compartir. El... Excelente, te agradecería mucho, Marco, qué amable. Aquí en, en el chat, si gustas, puedes dejar tus datos y así te, te mando la, la información con gusto. El catálogo... Y, y la página donde viene la bibliografía. ¿Alguna otra pregunta? Además. ¿No? No. Pues, Buenas noches, no Marquito. Entonces, les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Un gusto estar con ustedes y pues nos vemos la siguiente semana. Juan Carlos, creo que Muchas ya gracias. no... Buenas noches. Ya, ya, ya Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas gracias. noches, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Bye. Bye. Bye. Bye. No. Ni ahí, Marco. Apaga la, la, la cámara y el micrófono. Thank